Bueno, eh, cada uno habla desde el, el lugar que le corresponde. Yo vengo a representar a, a la ONG Chile Transparente, eh, eh, que es una organización que, eh, cuyo capítulo chileno representa transparencia internacional. Eh, estamos presentes en más de 100 países con, con distintos capítulos, yo sé que ustedes tienen más o menos un conocimiento de qué es lo que somos, y desde esta mirada, desde esta perspectiva, es que nos interesa compartir con ustedes los derechos que a nuestro juicio debiesen estar presentes en la Constitución. Y fundamentalmente son cuatro. Lo primero, incorporar el derecho a acceder a la información de interés público, mantener el derecho a la privacidad y protección de datos personales, que hoy día ya está en, eh, en la Constitución vigente, incorporar el derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción y mantener la libertad de emitir opinión e informar. Y me voy a referir brevemente a, eh, a cada uno de, eh, de ellos, perdón. En primer lugar, el derecho a la información de interés público. ¿Qué es lo que entendemos por, eh, por, por, por este derecho? Fundamentalmente, la libertad y garantía que debiesen tener las personas de recibir información que les sea relevante. Hoy día, eh, en la Constitución está más o menos contenido eh, el, el derecho a la información pública que nosotros entendemos es diferente a la, la información que pudiera resultar ser de interés para eh, la ciudadanía o eh, eh, para los habitantes de, de, de, nuestra, de nuestra nación. ¿Ah? Lo que proponemos es garantizar este derecho en la nueva constitución para asegurar de una u otra manera su protección. ¿Ah? Eh, y aquí la distinción que nosotros hacemos entre información pública e información de interés público es que aquella concebida como de interés público es un poquito más amplia de la que maneja hoy día el Estado, que es lo que está garantizado en la actual Constitución. Y por lo tanto proponemos ampliar precisamente el, el alcance de este derecho haciéndolo aplicable a toda la información que sea de interés público. Eh, por ejemplo, hay diversas organizaciones, así como empresas o ONG, que desempeñan actividades que son de interés público de interés para la ciudadanía y que, por ejemplo, reciben financiamiento fiscal y que ya por sí, por el solo hecho de recibir financiamiento eh, desde las arcas fiscales, debiese ser de interés público conocer a qué están destinando, por ejemplo, esos recursos y a la actividad en general que están desarrollando. La ciudadanía tiene el derecho a acceder a esa información sobre los actos de estas organizaciones que duda cabe, así como eh, la información que proviene hoy día que estamos con, con, eh, con una agenda planetaria que es mucho más extensa que, de, que, que la de los propios países que está ahí plasmada el objetivo de desarrollo sostenible, hay, hay actividades que desarrollan la empresa privada que sin lugar a dudas forman parte de este interés público. Un solo ejemplo es eh, una norma de carácter general que acaba de emitir hace pocas semanas la Comisión para el Mercado Financiero, donde de alguna manera obliga a cierto sector del de ámbito privado a publicar, porque es de interés público, información eh, relativa, no sé, a emisiones, a eh, diversidad eh, de, de trabajadores y así suma y sigue. ¿Mm? El segundo derecho, que es el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, este es un derecho que hoy día existe, es un derecho relativamente nuevo en términos de protección de datos personales, se incorporó a la actual constitución el año 2018 y nosotros creemos que tal cual como está concebido hoy día, dada su reciente discusión, debiese mantenerse. Eh, el desarrollo de, de la personalidad y el goce de otros derechos exige la protección de un ámbito privado de los individuos, que proteja la exposición e injerencia externa de su vida privada y familiar, y sobre todo en la época en que hoy día nos estamos movilizando, donde los datos, eh, los datos de las personas empiezan a ser un bien como muy eh, atractivo para el desarrollo de eh, de un sinnúmero de actividades. Eh, lo que proponemos es mantener este derecho con jerarquía constitucional. Evidentemente aquí hay un equilibrio, siendo ambos eh, muy relevantes, eh, eh, estando mencionados o considerados como derecho. Entonces, es, se hace necesario establecer la institucionalidad que en cada caso deba ponderar ¿verdad? cuál eh, debe primar uno versus el otro. El tercer derecho es el derecho a vivir eh, en una sociedad libre de corrupción. Eh, este derecho asegura las condiciones que permitan la materialización de estos derechos fundamentales Hoy día, qué duda cabe, la corrupción genera una degradación de las sociedades que termina, eh, que, que, que termina horadando la institucionalidad. Creemos que dejarlo expresado como un derecho fundamental podría dar herramientas suficientes a toda la institucionalidad vigente y a la institucionalidad por venir para poder garantizar las condiciones eh, eh, necesarias de transparencia y, por cierto, de combate a la, a la corrupción. El derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción es una condición para que se puedan, además, eh, gozar de los otros derechos que puedan estar eh, considerados en la propia Constitución. Eh, el derecho, entendido como medio, establece la obligación, como ya lo mencioné recientemente, del Estado de asegurar las condiciones que permitan erradicar la, la corrupción de la sociedad. No sé, por ejemplo, eh, instalando nueva institucionalidad, fortaleciendo nueva institucionalidad con eh, mayores eh, herramientas. Y el, cuarto, y el cuarto y último derecho es el derecho a emitir opinión e informar. ¿Y qué es lo que entendemos o qué es lo que se entiende como este derecho? Como el ejercicio de la libertad sin censura previa, la protección de los diferentes medios en que se emitan las opiniones y la responsabilidad derivada de su ejercicio. La libertad de emitir opinión y de informar es fundamental para asegurar una sociedad plural, libre y diversa. Y, y, y creemos que esto es algo que se debe mantener. La actual constitución política lo consagra en su artículo 19, en el numeral número 12, y eh, desde Chile Transparente, desde el foco que a nosotros nos preocupa, que es... Eh, eh, mantener una sociedad libre de corrupción, de corrupción eh, en nuestro interés que esto sea, así se mantenga. Y proponemos mantenerlo entonces incorporando los tres componentes contenidos en su núcleo eh, fundamental. Eso es, trate de ser eh, lo más breve posible. Hay una minuta que nosotros les hicimos llegar también, donde también nos explayamos un poquito más, dejando incluso alguna bibliografía asociada que... Eh, pueda permitir eh, alimentar las discusiones que eh, se puedan generar en el seno de esta comisión y de la convención. Abierta a sus preguntas. Muchas gracias por la exposición. Asociada, que eh, pueda permitir eh, alimentar las discusiones que eh, se puedan generar en el seno de esta comisión y de la convención. Abierta a sus preguntas. Muchas gracias por la exposición. Vamos a dar paso para las preguntas. Tenemos una palabra pedida mediante vía Zoom, el convencional Gaspar Domínguez, así que tiene la palabra convencional. Buenos días, muchas gracias. Tamara por la presentación, tenía dos preguntas eh, bastante puntuales, la primera es que me gustó mucho la diferenciación que hicieron respecto de la información pública a la información de interés público y en cuanto existe el derecho a acceder a la información de interés público implicaría acceder a la información eventualmente de privados entonces la, la, la pregunta más bien jurídica es, ¿está de acuerdo con constitucionalizar a los privados como destinatarios de derechos fundamentales? es decir, dejar constitucionalizada la horizontalidad de los derechos eso es lo primero. Y la segunda pregunta es sobre el derecho a emitir opinión e información. Usted citó el artículo 19, número 12 de la Constitución, que según entiendo, en Chile hemos tenido dificultad en avanzar en materia de negacionismo y discursos de odio, justamente por la fórmula que está elegida hoy en relación a la libertad de, de emitir opinión e información. Entonces, ¿tiene alguna opinión crítica en relación a discursos de odio y negacionismo? Gracias. Tiene la palabra la expositora y le recordamos que de, tiene solo dos minutos para poder realizar su respuesta. Perfecto. Eh, bueno, primero sobre la, orientación, eh, sobre la participación que puedan tener los privados de ciertos derechos, eh, yo por lo menos entiendo que la Constitución política de la República actual y futura y cualquiera sea es para definir la convivencia de todos quienes estamos dentro eh, de, de, de las fronteras y por lo tanto son derechos que deben alcanzar no solamente a los estados, sino que también a los privados. Mm. Eh, y particularmente dada la agenda planetaria que hoy día estamos manejando, que tal vez la podríamos resumir en los distintos objetivos de desarrollo sostenible eh, definidos por las Naciones Unidas, es que el llamado que se ha hecho a eh, los distintos sectores de la sociedad es hoy día más urgente. Los estados no pueden, bajo ningún punto de vista, resolver por sí solos eh, desafíos que son globales. Y en ese sentido, entonces, es que eh, se eleva aún más la necesaria importancia de la información eh, que puede estar siendo condicionada por el ámbito privado, por ejemplo, pero que es de interés público. ¿Mm? Eh, no solamente las instituciones del Estado o las instituciones públicas generan acciones que repercuten en la ciudadanía. Hoy día, más que nunca, vemos que acciones que eh, generan también desde el ámbito privado pueden estar afectando ciertos derechos. ¿ya? Eh, y en ese sentido, por eso es que nosotros proponemos ampliar la definición que hoy día está en la Constitución, no solamente limitarlo a la información pública, que es la información que manejan las organizaciones públicas, sino que ampliarlo hacia eh, el interés del, eh, la información que es de interés público. Y sobre la segunda pregunta eh, relacionada con los mensajes de odio, bueno... Efectivamente, lo que se requiere es establecer la institucionalidad necesaria que sea capaz de ponderar los distintos derechos que finalmente queden estampados en la Constitución. Hoy día existe esta... esta eh, eh, bueno, y, y la lectura que se debe hacer de un derecho tiene que ser en consonancia y en concordancia con los otros derechos que también van a quedar así estipulados en la futura Constitución. Y que es así también como está hoy día considerado en nuestra, en nuestra Constitución. Eso. Muchas gracias por la exposición, le agradecemos la espera, le agradecemos también haber sido parte de esta instancia de escucha, audiencias públicas, que sin duda va a ser muy importante para la deliberación del proceso constitucional. Vamos a pasar a nuestro próximo expositor del día de hoy.